derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a mostrarte el G-Bunker, el nuevo lugarazo de videojuegos que te puedes encontrar en el abasto en pleno corazón de bueno, desde la ciudad de Buenos Aires. Pero también veremos que no solamente tienen maquinolas, no solamente es un mega ciber, sino que también tiene varios juegos de playstation para que lo disfrutes, varios simuladores, algunos arcades, un espacio para que descansen vos o tus viejos y mucho más, un lugar como el shows dance para que bailes con de todo, o para que intente ser streamers tiene su propia cabina todo eso y más lo veremos a continuación pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos siguen en el canal todos los días, todos los meses, todas las semanas con nuevos comentarios Nos vamos a encontrar algún juego? ¿Alguna novedad que no hayamos jugado hasta ahora? ¿Algo de Spider-Man va a salir en esta nueva tanda? ¿En este nuevo lugarejo va a haber algún equipo de streaming local? ¿Todo eso? no lo sé, lo vamos a ver a continuación pero bueno, mientras tanto esperamos que salga la nueva versión de Spider-Man vamos a ver cuáles son las nuevas novedades que nos encontramos, por ejemplo tenemos el stand de KitKat, donde puedes jugar con VR, y te digo está llenísimo, está llenísimo es ahí nomás, en plena plaza del Zorzal, apenas subí las escalinatas del abasto, del shopping del abasto, y te encontrás con el G-Bunker entramos, entramos, y ahí nomás tenés el costo de Playstation el costo de living es un total de $1,300 Pesitos por hora Más 300 por tu mando Es decir que vos jugás solo 1600 Dos personas 1900 Tres personas 2200 y 2500 De a 4 Ahí tenemos la fila, vamos a echarle un vistazo Que enfrente de la fila no solamente vas a cargar Tu tarjeta como si fuese una tarjeta De sacoa, sino que tenés Ahí todos los precios de las PC Gamers Del lugar de entrenamiento Que son como las PC Gamers pero un poquito más cerrado Y un poco más caro y también te venden Merca Merca tecnológica para que tengas tus propios teclados gamers Tu remera gamer con el equipo ahí de Movistar También mirá patrocinado por fila Tenés de los equipos más importantes que van a pasar por este local Seguramente vayan a ver algún evento Seguramente vayan a traer algunos equipos gamers Y los metan acá Los metan acá a hacer sus directos en vivo Pero bueno, tenés varias remeritas ahí Muy copadas La de fila está bastante buena y que más, que más, que más. Mientras tanto, mientras esperamos para ingresar en el Shibunker vemos que sale una nueva tanda de videojuegos de playstations muy copada, tenemos por ejemplo Destroy All Humans, una nueva versión muy tremenda para disparar con de todo, es un shooter en tercera persona con mucho humor, con mucha carga humorística y con toda la calidad que no tenía sus versiones anteriores, pero aún así conserva el mismo espíritu, pero para una nueva consola, para un nuevo poder. También acá ingresamos y van a ver que al costadito están las maquinolas con todas tus bebidas energéticas, con todas tus gaseosas, todas tus cocuchas. Ahí tenés todas las Monsters que de a poco van entrando más y nuevas versiones de la Monster. Tenemos varios tamaños de jugos, de coca colas Agua King. ¿Y cómo es el sistema? Ahí tenés un QR, un código QR que pasas con el celular, agarras lo que querés y pagas directamente. Y es así como se te abre para que lleves lo que quieras. Pero bueno... De precios todavía no vimos cuánto cuestan. Después tenemos acá una mini cabina fotográfica. Y al costado que ingresamos ya vemos que hay varias... Uh, ahí está copada. Un par, una, un pequeño escenario arcade. Ahí ya está todo el ciber. Acá está la zona camper para que tus padres digan... Estén esperando una hora o dos. Y tenés el sector clásico con tejo. Ahí también tenés... No sé si te, tejo se juega mucho al día de hoy. Pero me copa, a mí me gusta el tejo. Y acá ingresamos en el box talent. Te digo, es un espacio cerrado para que practiques karaoke con de todo de forma profesional. Lo puedes grabar vos por tu cuenta. Se entra de uno o de a dos, me parece. Y uf. tenían una máquina de grúa, tenían una máquina de agarres también para comprar, para agarrar funquitos. Pero son funcos ojo, no son los funcos originales. Te aviso porque te das cuenta con la caja, pero son de buena calidad. ¿Cuánto cuesta la jugada de esta máquina de grúa? 190 pesardos, 190 pesardos. Y yo no sé ustedes, pero yo en un tiro no agarro una caja. A mí me tomas como 5 tiros, como 5 jugadas para poder agarrar un peluche, una caja. Así que, mira, tienen variedad, tienen variedad de funcos, pero no sé si a mí me sale a la primera, no sé si a ustedes les saldrá. Comentanos debajo el video si vos sos muy grosso, muy gamer, muy copado, muy sortudo como para agarrar funcos en estas máquinas. Y acá obviamente tenemos el tejo con contador electrónico también Con el contador para que te diviertas con tus amigos Y mientras jugas un poquito ves algunas partiditas que están en vivo Mientras que en la otra pantalla Ahí arriba tenés todos los pasos del Just Dance Que justamente ahí en este mini anfiteatro tenés para que bailen Y al lado esta es la zona de training Es como la zona, como el ciber pero más cerrado para equipos Para que un equipo mismo se instale, se ponga a jugar y ahí más abajo vamos a las cabinas de grabación, patrocinadas por Razer, con la silla gamer, ahí también tenés la iluminación, la máquina a todo trapo, con toda la potencia gamer, y tenés también para poner tu cámara y tu cuenta de Steam, recuerden eso chicos. Tienen que tener sus cuentas habilitadas para meterse acá en una de estas dos cabinas sin sonorizadas. Porque todo lo que digas acá adentro no se escucha afuera. Querés gritar, querés divertirte, querés bailar de la emoción. No se escucha afuera. Mira esa pantalla. Te dice al costado de la pantalla para ver todo el super chat. Para ver todo el chat de YouTube. Y acá ingresamos en la zona. En la zona donde van los pibardos al Mega Cyber. Este es el Mega 3.0 de la actualidad, señores. Tantas cabinas y tantos juegos que tenés para jugar me parece una barbaridad muy copada pero eso sí está costando 150 pesos la hora 150 pesos la hora con varios juegos que son tíos. Te tenés algunos MMOs, tenés algunos FPS tenés algunos juegos bastante copados pero sí o sí tenés que tener tu cuenta de Steam a la hora de meterte ahora sí But, no solamente de Steam, pero bueno, ahí tenemos un teclado Super Gamer con RGB bien brillante. No lo puedes actualizar, viene con ese color. Ahí tenemos que vos ingresas la tarjetita. ¿cuánto querés, ¿Cuánto querés jugar? Una hora, dos horas, tres horas. Y de ese acá, la silla cómoda gamer es liviana. Es para un gamer chico, no para un gamer de peso pesado. Y unos buenos auriculares para meterte de lleno en cualquiera de estos juegos. Muy buena compu, claro que sí, que tan potente es. Eso no nos lo quisieron decir. Pero bueno, tenés ahí un espacio bien oscuro. Con un pequeño. Con un pequeño dibujo flúor. Y. Acá está. Es la zona. Esta es la zona. Esta es la zona de Playstation Donde vas a tener varios juegos. Tenés varios jueguitos de fútbol. Tenés para jugar el Mortal Kombat. Tenés para jugar juegos de carrera. Juegos de peleas. Vamos a ver cómo viene esta partidaza. Porque sí, porque si vos jugás con un solo joystick tenés un precio, y después vas sumándoles 300 pesos por cada joystick es decir, puedes estar con tu tía puedes estar con tu mamá, pero pero si vos jugás solo es más barato, pueden ingresar varios claro que sí, son 4 no. son 8 televisores son 8 sofacitos, se van en grupos y te dan por número porque se llena totalmente esa área, y ahí sí vemos un pequeño Pong de Atari pero este es un Pong físico es decir, vos girás la, la manivela y directamente se va moviendo. Después tenemos acá nuevamente los precios. PC Gamers, área de training. Lo único que no tiene precio es en la zona camper. Y mira estos. Acá abajo en la entrada vos tenés los Funcos Pero estos son los originales Así que esto van a estar costando un poco más Y tenés varios modelos Algunos modelos son copados Otros modelos son exclusivos Que los encontrarás solamente en los eventos Y para cerrar chicos Te vas a encontrar con un pequeño simulador de Logitech De carreras para los más chiquitos El True Force G923 Con una pequeña pantallita Todo esto para los más chiquitos Obviamente también tiene su costo Pero es un buen simulador de carreras profesionales Imagínate si lo hubiesen hecho más grande, con más potencia para los más adultos. Ahora sí, nos vamos yendo del G-Bunker, pero ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar un poquito de la experiencia del g hasta ahora, mientras vemos cuáles son las novedades en los juegos de PlayStation. Bueno, para mí es una buena opción si vos querés ir con amigos, si querés ir en grupo, de una forma tipo mensual, no sé si semanalmente, porque tiene un costo total como si fueses al cine. No me iría totalmente al cine una vez por semana, o sea, si pudiese hacerlo, sí señor, sí lo haría día tras día, sería un vicio del cine, pero hablando de costos efectivos, no es algo como para irse todos los días o todos los fines de semana, te cuesta exactamente igual un poco más que irte al cine, y al día de hoy hay muchas opciones variantes, el tema de los juegos que tiene... Si vos, por ejemplo, no tenés una sola de PlayStation 4 o 5, te recibe irte ahí jugar ahí un poco con la Play, porque no la tenés en tu casa, y te divertís con los juegos que tienen. Son juegos universales, Mortal Kombat, tenés el FIFA, tenés juegos así de peleas, pero si vos vas para jugar juegos online, ahí solo, y necesitas ingresar con tu cuenta, es decir, vos ya jugás desde tu casa... Vas a levelear a otro lugar, no te sirve. Si vas en grupo y jugás sin importar que vos empecés a jugar desde cero. Ahí sí, capaz te divertís un montón. Más con los juegos FPS, más con los juegos de disparos. Pero para ir por sí solo, ya teniendo una cuenta en tu casa, realmente no sirve. Es una buena experiencia, date una vuelta, pasate por el abasto, fíjate qué cosas te puede gustar de ahí o no. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Esperamos que esto te haya divertido. De He hecho, pasar el rato informado y nos vemos siempre derechito al vicio.